Hola, mi nombre es Juan Recio y desde hace ocho meses mi vida ha cambiado. Y ha cambiado porque en su momento decidí invertir en Bitcoin y decidí invertir en las criptomonedas. ¿Por qué lo hice? Porque estoy cansado del sistema corrupto actual. Estoy cansado de que me roben, estoy cansado de que los bancos decidan mi futuro y que los estados me digan lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Por eso un día, un buen día decidí ir a Google y Googlear si yo podía ser millonario o si yo podía ser inversor o si yo podía enseñar a la gente a educarse financieramente de forma distinta. Para mí ahí está la clave, porque muchas personas no saben exactamente qué hacer con su dinero, ya que el dinero hoy día no vale absolutamente nada y por eso creo que es fundamental que en Academia Blockchain entendamos dentro de todas nuestras clases todos esos conceptos, porque os puede llegar a cambiar la vida, Cómo me está ocurriendo a mí. Desde que comencé a invertir mis activos se han multiplicado y no solo eso, he aprendido a invertir tanto a corto plazo como en el largo plazo. Es muy importante el trading y ganar dinero, pero también es muy importante tener una mentalidad a largo plazo que te permita realmente que tus inversiones tengan futuro y que además a medida que pasen los años esas inversiones cada día tengan mucha más rentabilidad. Espero y deseo que compartan este vídeo, que le dé máxima difusión y que se informen dentro de nuestra academia de las grandes ventajas que podéis tener vosotros.